Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá al canal de YouTube de Nando Capo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno vieja, espero que les guste esta replay que traje hoy. Me ha enviado dicha replay el señor Longue Moco. Así es su, su nick. Longue Moco es lo que hay. Es el que él decidió poner. Así que bueno, él decidió enviarme esta Reply con el T-34-85. Por cierto, tanque que me gusta. Es un tanque medio de tier 6 de la rama rusa. bien. Eh, es un lindo tanque, la verdad que tiene una movilidad bastante aceptable. Tal vez un poco deficiente en el blindaje. Aunque tiene un blindaje inclinado, frontal. Puede que alguna vez rebotemos algunos tirillos. Pero, eh, por lo general, nos van a entrar. Bien, eh... Igualmente el enfrentamiento Uff, estás espoteado del costadete Ah, ya yeah. Uff, cuidado ahí, Longue Hay que tener mucho cuidado Cuando pasás ahí por el medio Y más teniendo en cuenta de que nadie se desplegó Por la, por la línea 1J, 1H Hay que tener mucho cuidado Es una partida de tier 6 Y tier 7, bien Así que bueno, vamos a ver Qué va haciendo Nuestro querido amigo Longue Moco Acá vamos a darle un poco de velocity a ver qué, a dónde se va a posicionar. Acá arriba, a ver si tiene, si tiene línea de tiro. Bien, está bien, no es una mala alternativa. Por el momento vamos a pispear un poquito. Vemos que vamos por acá, por allá. Ya murió el ligerito con ruedas de aquel lado, del lado de él. Men, Pero qué pasó, boludo, fue una debacle. Tienen medio equipo muerto, Longue Moco. Está muy complicada la cosa, la verdad es que... La Arti tira por tirar porque no le saltó de ese sentido. La Arti siempre sabe que acá hay algo. Bueno, ahí va. Black Prince, rebote. El Black Prince es muy duro. Hay que apuntar bien. Y con apenas no le vas a entrar, olvidate. Muy difícil, tenés que apuntar muy bien. Bien, le pega ahí al Wansu, siendo 31, al ligero. El equipo de long Moco básicamente trata de sobrevivir porque está complicado, están complicadetes. Ahí está el Sturer. Se asoma el ANX OCT, el que había, le había tirado él antes. Así que bien ahí a justicia un poco la situación. Longue Moco que sigue acá. Ojo con las Artis Longue porque tenés la tenés tres Artis, chabón. Uf. Sabe que la Sturiel está por ahí. Así que no lo llegó a stunear del todo. Bien, lo penetra con Con explosiva. Fíjense que cambió explosiva. Bien, perfecto. Bien ahí, bien ahí. Pero el equipo quedó reducido a cenizas en nada, chicos. Dos minutos. En dos minutos no quedó equipo. Estaba en minuto once. O sea, son, en cuatro minutos quedan uno, dos, tres, seis tipos el 1000 A ella le entra con APL. Entra tranquilo. Está bien cubierto, digamos. Bien, bien, se lo lleva ahí. Perfecto, Longue ¿no? Moco. Buenísimo. El 12T se va a asomar. No sé si te da la depresión. Sí, no le da la depresión. Ahí va, ahora sí. El otro ligerillo. El MT-25. Ah, pensé que se iba a mandar. Él también. A ver si lo tenés. Se mueve para acá, para allá, atrás de la piedra. Ahora sí. Claro que sí, te lo llevas. Perfecto. Muy bien, Mojo. estás jugando muy bien. Ahora, movete. zarandeate por un lado, para el otro. Para aquí, para arriba, para abajo. Hace que te vas. Después te subir de vuelta. Porque tenés... Tres artes. Bueno, ahí fue una. Y básicamente son vos y el kb 2 O sea, los van a ir a buscar ustedes. A ver si puedo dar un poquito de luz. Ahí va, perfecto. El T-52. No le da la depresión, boludo. ¡Ay, sí! ¡Ay! Lo traqueó. ¡Qué lástima! Bien el intento ahí. ¡Ay, 283! Le sacó el KB2 al Black Prince. Y tenés 20 segundos de recarga, así que... ¡Uf! Qué arte! ¡Madre querida! la artillerías, por favor! ¡Qué molesta que son, men! Bien long ahí se va a tirar... Eh... Lo que pasa es que están muy tocados El Black Prince y el T-52 El KB-2 juega bien Tiene dos marcas en el cañón y... A ver, para. Está bien lo que hace Perfecto, muy bien ahí Muy buena, perfecto, excelente eh... En el chasis, perfecto, excelente Ojo con la Arti. Muy buena Lo, lo perma-traquea, perfecto Lo tenés ahí a un tiro se lo come. Asume el, el, los 200 de daño. Atrás. Bien. Perfecto. Ahí. Bien jugado. Le rompieron el motor. Qué lástima. Reparó. Perfecto. Ojo. Ojo que queda. El T25-2 y el T50. Y después vamos por la Sardis. Si matan esto, a este, por lo menos, la tienen bastante jodida. Pero el tema es, ojo con la Sardis. Yo le tengo, le tengo... Pasa que te stunean, te traquean, te hacen pum, pum, pum Chao, listo, esas. Es, son tremendas, de pensás que están tranquilas En su base tirándote y vos estás acá Luchando, viviendo para un lado, para el otro Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que tener paciencia a veces Muy bien A ver si podés cubrirte un ratito ahí en la montaña Uff, ya está Perfecto, muy bien jugado Muy bien jugado por el KB2 y por.. Y por Longemoco. Sí, sí, olvídate. ahí hermanos de armas. Crean pelotón para. Para que le den hermanos de armas. Totalmente de acuerdo. Está perfecto lo que hacen. Y ahora sí, vamos tranquilos. A por las eh, artillerías. Pero fíjense como en un momento cambió a, a explosiva para tirar vestura de mil porque no lo penetraba. Eh, después eh, fíjense el. Los movimientos que hizo Longue Moco Que evidentemente es un buen Un buen jugador 2100 de 8 es, es, es bueno, digamos Es muy bueno eh, Ya directamente se van a ir a buscar a las artes, supongo yo Bueno, acá le vamos dando porque va a pasear por todo el mapa. Nos va a llevar a pasear. Aquí pega por un lado, por el otro. Vamos hacia adelante nomás. Ahí espotean Arti contra Arti. A las piñas. Vamos a darle. Así no nos pasea por todo el tiempo de batalla. Perfecto. Duda. Ahí se notó que duda entre voy para allá a buscar la Arti o me quedo acá a ver si están las otras dos. Ahí está, mirá, subiendo Tranquilo, cerró retícula, perfecto ¡Ay, qué lástima, chabón! Qué bien, qué bien que lo había hecho, boludo Qué lástima que tarda un poco Yo lo tengo al 34-85 A veces como que tarda más de lo que... Uno tiene la ansiedad de que cierre, cierre, cierre Y, y tarda más en cerrar a veces, pero... Ah, casi Muy buena partida, se llevó a 5 Pero no solamente... A ver, yo no evalúo las partidas por el por, solamente por el daño que haces a ver, obviamente que el daño es creo que el factor primordial ¿no? pero en tanto y en cuanto, ojo porque si usas un ligero y espoteas a todos y haces que el equipo cause 3000 o 4000 de daño sin que vos hayas pegado muchos tiros porque si tal vez un, un espoteo pasivo también vale, ojo pero en el caso de Longue lo que hizo bien es el tema de cargar munición digamos la que correspondía, en el momento que correspondía los movimientos tuvo cuidado con la artillería. No fue, no fue lo loco. Tuvo paciencia en el momento que había que tener paciencia. Bien. Bien, bien, bien, bien, bien. Y ahí la Arti lo va a esperar para invocar el tiro, obviamente. Se debe estar acomodando para estar apuntando hacia acá, digamos. Hacia donde va Longue. Ahí. Ahí está, perfecto. Ahí va. La un poquito, a ver si la poteas. Ahí, ahora sí. Bien, ya sabe dónde está? Perfecto, listo. Excelente, boludo. Muy bien, muy bien. Porque si él se mandaba de una, la arti es más, te la puede llegar a dar de costado y te puede volar de un tiro. El RNG, vos no sabes para dónde va a disparar. A veces hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, entonces. Lo hizo, lo hizo muy bien en ese sentido, ¿no? En el sentido de que. De que tuvo la paciencia para. Bueno, tiene dos marcas en el cañón. Por algo debe ser también, ¿no? Eh, pero a lo que voy es tener paciencia cuando le esperó el ligerito eh, al costado de la montaña. A que él viniera, estando él bien acomodado. Y encima mmm, las artes no lo tenían a tiro en ese lado. Lo que sí lo tenían a tiro era arriba cuando estaba tirando para todos lados. Pero tuvo, tuvo la, digamos, la inteligencia de mostrarse cuando tenía que mostrarse. Comerse el tiro. Cuando tuvo que comerse el tiro, pero sabía que le iba a matar al otro. Tenía que bajar ese cañón. Tenía que bajar un cañón sí o sí. Porque no podías estar con el Black Prince y el Ligerito de este lado. Y el otro, ¿cuál era? ¿El Wansú era? El Wansú me parece que fue. El que, tenía, que lo encaró mano a mano. Él asume esos 200 de daño, creo que fueran. Y se lo termina llevando. Y encima lo tenía perma traqueado, O sea, todo el tiempo le tiraba la oruga para que no se pudiera mover. Tal vez quiso reparar el, el Ligerito y eh, este lo seguía traqueando, Entonces, no hay kit de reparación que aguante, obviamente. Así que, bueno amigos, la verdad que una partida excelente, aquí en, en Paso Montañoso, eh, la verdad es que no, no tengo, estoy buscando algo negativo, eh, es que la verdad es que mucho no no le encuentro negativo, digamos, él lo que hizo fue, vio por dónde se desplegó el equipo, esperó un poco, a los 3 minutos ya había medio equipo bajado, con lo cual... Vos al principio de la partida le decís, bueno, podés lo que se desplegate. Pero el tema es que si sí, ves que a los dos minutos de partida te faltan tres jugadores y a los tres minutos te faltan cinco, y quedate en la base y tratá de aguantar más o menos, espera que vengan porque te van a venir seguro, y ahí empezás a repartir de la manera más inteligente que podés hacerlo. ¿Y cuál fue la manera más inteligente? La que utilizó él. Yo creo que la verdad que es una partida impecable no, no le encuentro puntos negativos, sinceramente porque si le busco el punto negativo, lo que no se despliega pero que no es negativo porque en realidad eh, vos jugás en un equipo, o sea, si vos te vas primero por desplegarte te vas primero y te termina matando a los dos segundos sin hacer nada de daño entonces el, el despliegue sin sentido tampoco, entonces tuvo la inteligencia táctica de decir, bueno, me quedo acá porque sé lo que está pasando, tengo una conciencia situacional como la habilidad, eh, más o menos estoy leyendo el mapa por dónde va la movida, y bueno me quedo acá, hago daño, carré la partida junto con el KB2, se sacan eh, hermanos de armas seguramente, y eh, nada, la verdad que fue una partida ya les digo, increíble en el sentido de que de que hizo para mí, por lo menos según mi, mi perspectiva, ¿no? Mi, mi forma de ver eh, la, la partida creo que, ya les digo, estuvo todo muy, muy... o sea, que no fue al azar, estuvo bien planificado desde ese lugar de, de que lo planteó Longa, ¿no? Bueno, y acá vamos a ver lo que son los resultados, entonces, así no los sigo distrayendo Esperen eh, que lo, lo acomodo la pantalla? Ahí va, perfecto Ahí estamos, excelente Bueno, entonces le dieron maestría, por supuesto eh, Ace eh, Ace Tanker el as de la batalla, le dieron de lista? Eh, destruir Dos enemigos, habiéndole causado tu, your, eh, Destruir dos vehículos, vehículos que te hayan causado daño a vos, a tu vehículo. Eh, disparar a matar, Fire for Effect. Eh, causar más daño a los enemigos que los puntos de vida de tu vehículo. Después le dieron medalla de Oskin, que es eh, destruir al menos tres tanques enemigos. O TD o cazatanque, con un tanque medio en una batalla. Eh, crucial contribution, eh, Contribución crucial. Eh, bueno, haber matado en un pelotón por lo menos a dos enemigos con un vehículo en batalla. El pelotón, dicho pelotón, recibirá este, este título. Eh, Hermanos en Armas, por supuesto, por haber matado tres vehículos por lo menos cada uno. Y eh, Top Gun. Eh, Top Gun. Es tipo como la haz de batalla, algo así, no me acuerdo. La maestría. Hace la batalla. Destruir por lo menos enemigos, eh, más vehículos enemigos que otro jugador en tu en la partida, en tu equipo. Durante una batalla. Por lo menos, 6. Bueno, bien, bien, bien, bien. Fue una gran partida. Eh... Bueno, el KB2 en tier 6, ten en cuenta. Bueno, fue una partida de tier 7 igual encima. Otra cosa que quería destacar. Fue una partida de tier 7, menos. O sea, re bien, re bien, y la verdad impecable. Impecable el laburo que hizo. Eh... El KB2 es, es una bestia, con ese cañón, es una animalada. Y además este pibe jugaba bien, te se, se das cuenta, porque tenía dos marcas en el cañón. Así que bueno, eh, ha perdido algunos creditillos, pero tampoco tantos. Bueno, amigos, esto ha sido la partida del señor Longue Moco. Espero que les haya servido, que saquen algunas cositas, algunas ideas, algunas, no sé, cuestiones que les puedan llegar eh, a ayudar a ustedes. En mejorar su, su juego o, o diferentes cuestiones Que bueno, tal vez una a veces no dice Bueno, en este mapa qué hago, por dónde me muevo qué puedo hacer, bueno, acá tenés otra alternativa más Que te traigo desde mi canal Para que puedan eh, sacarle el mayor reto El mayor jugo, se podría decir A cada tanque que ustedes tengan en su garaje Bueno amigos, sin más eh, Me voy a despedir, nos vemos en la próxima Y muchas gracias por todo Chau chau